yeah pero también roba el gobernante, bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo, bronca porque no se paga fianza, si no se cansa la esperanza.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 Y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es But I Que van a estar presentando esta noche aquí en Mendoza en el Teatro Plaza. Chicos, bienvenidos. Gracias, gracias por, por venir. Un gusto tenerlos acá. Gracias por invitarnos. bueno Pablo, a Lógicamente, Miguel Cantilo, Jorge Urietz no quienes están detrás de este nombre, no necesitan presentación, justamente. Sí. Ya sabés que me, me escribía mi, mi papá que los adora y me dice, son unos capos. Me llega el WhatsApp mientras estaban cantando. Qué bonito que, que su música pueda acompañar a tantas generaciones, los que lo vienen escuchando desde siempre, porque ya son, y, y los que están ahora, no son más de cinco décadas en la música juntos. Sí, parte sí, de la historia de la música. Bueno, impresionante y un emblema para sin la duda. música nacional, <risa> sin dudas. Este eh, año cumplimos 52 años desde que empezamos. Qué locura y mucho tiempo separados sí, también, bien. ¿no? También, sí, sí. Eh, Hacemos eso así que nos podamos juntar. ¿quién? Hacemos claro, como eso. los buenos matrimonios que un, un tiempito sí, un tiempito no y conocemos. Vale. Pero no, bueno para para mantener. Conservamos la relación en buenos términos. Y nos permite seguir laburando. ¿eh? Me encanta. Y ahora se, se han vuelto a, a juntar para reencontrarse con el público ¿no? en, en esta gira nacional. Y esta noche toca acá, en Mendoza. Sí, sí, sí. Sobre todo Así volver es. a Mendoza, que en, en maravillosos momentos hemos pasado en décadas anteriores. Uh -huh. Y bueno, queremos revivirlos esta noche. En sí, sí, el Teatro Plaza Sí, por sí. supuesto, en el Teatro Plaza Esta noche ahí hemos compartido un poquito La página, entrada web Para que nadie se quede afuera de, de este espectáculo Bueno, la marcha oh, de la bronca país. Escuchábamos, ¿no? Una canción Icónica, de, que nos evoca Bueno, recuerdos, ¿no? Porque nosotros no estábamos en uh -huh. ese momento Pero a otras generaciones sí Y a ustedes les tocó hacer música en, en tiempos difíciles Sí, tuvimos que luchar un poquito contra la censura, uh -huh. tuvimos también tiempos de exilio, claro. pero, pero Vos Miguel te tuviste que ir pero, a, a Colombia, después sí, a España. De Colombia, España sí, sí uh -huh. viví cinco años en España uh -huh. hasta que se, la cosa se normalizó se cambió un poquito. y pudimos volver a juntarnos y cantar otra vez en, los, en, en otras décadas. Claro. Pero bueno, ahora la cosa está bien, estamos cantando uh -huh. y reviviendo... Momentos maravillosos y recorriendo el país, que es lo que más nos interesa. ¿Y qué les queda de todos estos años de este camino que han recorrido durante tantos años? ¿Qué Desde cosa? La que es? ¿Qué les queda? queda? ¿Qué evaluación harían no, queda de todo este la camino recorrido? Con la gente, básicamente, las amistades, el poder haber conocido todo el país uh -huh. gracias a la música y con eso haber valorizado nuestra música también, el folclore, que yo me he dedicado bastante. Y en cada lugar donde hemos visitado, hemos hecho amigos y relaciones culturales, este, de todo tipo, así que por mi parte estoy muy agradecido a la música y a Pedro y Pablo por haber podido sentirme más argentino. De digamos. curiosidad, ¿por qué Pedro y Pablo y no Miguel y Jorge? Bueno, Miguel y Jorge eran nombre de Coafer. ¿Viste los peinadores que tienen en la puerta claro. de la peluquería? Claro. Fernando y Armando. ¿viste? Sí, sí, sí. Miguel y Jorge Ajá. sonaban así. Pero no les pintaba no no, no, no. ¿Y cómo sí. llegan a Pedro y Pablo? Sí, porque y había en dos esa época de... unos que sí. se llamaban Rúmul y Remo, había Ajá. otros que se llamaban Fedra y Maximiliano. Estaba Ajá. de moda poner nombres históricos. Ajá, Pero de ahí surgió Pedro Pablo, y Pablo. Parece que funcionaban. Sí. Y, ahí quedó. y ahí quedó. Por Muy los picapiedras. Por los picapiedras, ah, claro. Por los claro. de una. Pedro, Yo a mí me llevó a pensar los en, en los amigos de Jesús. ¿Viste que claro, hay que claro, Pedro? Pedro. claro Pedro. los los picapiedras, <risa> todo. Todos todo. no sé si <risa> Escuchamos. <risa> era, era un nombre que venía ya en dúo históricamente por varios motivos diferentes. Entonces Ajá. pensamos que iba a ser fácil de recordar para la gente. No era nada raro. Y así fue. Fue un nombre, creo que, bien elegido. Sin duda. ¿Y qué piensan Cónico. ustedes, digo, cuando los presentamos nosotros y cuando todos los presentan como un emblema del rock argentino y como... Un ícono, sin duda, en, en el cancionero ¿no? de, de todos nosotros Me imagino Don que leyendas. mucho orgullo, alegría No, más que nada gratitud Gratitud uh -huh. a la gente por haber recordado Nuestras canciones, podía haberlas olvidado Perfectamente oh. pero, pero bueno, muy quedaron fuerte, Se recuerdan Y hemos elegido hoy la marcha de la bronca Porque es una de las que más la gente nos dice eh, parece escrita para hoy! Uh -huh. y fue esa, esa temporal, ¿no? Son vigentes. Claro. vigentes. Siempre los argentinos tenemos bronca Tal Así cual. que la, por eso la hemos elegido pero Hoy vamos a hacer un recorrido por lo más difundido de nuestro repertorio a lo largo de los años. ¿Cuántos discos fueron juntos? ¿Diez? Eh, más, una, 15. más 15 Más quince. ¿Y cómo hacen para elegir un repertorio? Digo, porque hay que acotar. Un claro, show de 15 no es discos no podemos no, no, hacer. No, no. ¿Cómo hicieron para hacer como una selección? Hemos tres giras en esta primera vamos a hacer los primeros tres o cuatro discos Ajá. y así sucesivamente ah muy bien, <risa> bien. giras para rato lo más difundido en, en estas las giras canciones más, más, más populares excelente bueno chicos queremos que nos regalen Buenas una, más. una, una canción horas. más qué puede ser vamos a hacer una canción para el día de hoy ¿no? me encantó muy bien. hoy es un día de sol hermoso y esta canción se llama que sea al sol Sabes que con tu forma de ser libre Estás edificando. Más allá de países y fronteras En una compartida dimensión Sabes que nacen hijos de la fuente Sabes que crecerán y cantarán Pero que sea el sol, que sea el sol en el campo mejor que sea el sol que sea el sol si es en el campo Sabes que la montaña es el camino Que comunica al hombre con su Dios Sube por la ladera peregrino Hasta la cumbre de su elevación Sabes que nuestros hijos ya lo saben